Bueno, hace 38 años llegué a este país. Eh, me costó mucho encontrar un, un abogado confiable y que, y que de verdad me, me ayude. Pasé por dos, dos o tres que de verdad lo único que hicieron fue tomar mi dinero y no me ayudaron. Pero gracias a Dios conseguí a, a, a Eduardo Soto y él me pudo... Um, Hacer todos los trámites de mi residencia. Y bueno, he estado satisfecho. Yo ahora siempre uso una frase, la misma frase que una señora me dijo a mí. Ve donde este abogado, que si él no te lo puede ayudar, nadie lo puede. Y de verdad que creo que así fue. Me ayudó él mucho y conseguí mi residencia. Y hoy, gracias a Dios, después de... Tanto tiempo me haré ciudadano dentro de dos días y se lo agradezco mucho. La señora Edelmira fue muy, muy querida, me ayudó mucho también en, en todo y le doy muchas gracias a Eduardo Soto y a toda la gente de esta oficina de verdad que pudieron hacer mi sueño realidad. Gracias.